Hola Fiferos, seguimos con la serie Captain Your Country Y en este segundo capítulo veremos a Cerecero y su búsqueda por llegar a la Copa del Mundo Brasil 2014 con la selección de México La selección que tanto ama, la selección del águila en el nopal comiéndose a una serpiente Este capítulo nos espera mucho porque Cerecero el partido pasado, si recuerdan que fue su debut, inició con gol y siendo el hombre del partido Así que Miguel Herrera tiene una gran, gran, gran duda en la cabeza que es meter a Cerecero o no Vamos a ver cómo le fue. Bueno, amigos, empieza el partido contra México, contra España. El estadio Azteca está lleno, está lleno, está a reventar. Y empieza a hacer el servicio como titular. Es el equipo B, recuérdenlo por favor. Aquí una jugada, un despeje guardado. Guardado la vienta lejos, Sergio Ramos la pierde, desde aquí toma robo, Pablito Barrera lo dejó solo, lo dejó solo a Cerecero, contra Casillas, contra Casillas, contra Real Madrid, Dios mío, un golazo, golazo de Cerecero, dice se entra del bosque, cálmate, cálmate o te sacan, o te mandan las regaderas, qué golazo, qué golazo la tuve! y no les desaprovechó, ahí chiquito, ay, ay, ay, mamacita, qué golazo, ¡Qué golazo! ¡No pudo! Llegaba Sergio Ramos por atrás y, Ordi y Alba ¡No lo pudieron parar! ¡Pique! habla la Shakira! Y dile que te dé perdón Por favor, ya gana 1-0 México La tiene España Ya es el minuto 68, ¡Segundo tiempo! ¡Ochoa! ¡Ochoa la tiene! Este es un resultado histórico para México Si llega a ganarle a España en el Estadio Azteca En el Pleno, ya es el minuto 89 Y árbitro Miguel Herrera, el piojo, está pidiendo el fin del partido Y no lo están dando están agregando poquitos minutos, no se la da bien a Cerecero, hizo un ataque, hizo un ataque ya está acabando el partido, Cerecero la tiene, manda el pase, manda el pase, se acabó el partido, se acabó el partido y México gana 1-0 España con gol de Cerecero al minuto 42. Qué gran actuación de Cerecero, espero que se vea reflejado y que para Miguel Herrera sea una muy buena actuación. Al parecer quedó en tercer posición y bueno, eh, se mantiene Cerecero en la posición 46 de la selección mexicana, no, no le no alcanzó. Y seguimos con el partido. El siguiente partido es México contra Nueva Zelanda. Cerecero va a iniciar. Tiene seis partidos para demostrar qué es lo que vale. Y aquí al minuto 4. Uf. Uf. El azteca es un silencio. Ay. Una muy mala jugada ahí de la defensa. Cerecero la pide en medio campo. Tuya mía, tócala. Ay, qué mal pase. Arruinaron la jugada que había iniciado Cerecero en el medio campo. Tenemos un despeje del equipo de. De Nueva Zelanda, la toca de Nigris, el Tano para Cerecero se va, se entra, no recorta. ¡Pégale, brother! ¡Tienes el espacio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Esa derecha! ¡Esa derecha que está queriendo el Madrid! ¡Que la quiere el Barcelona! ¡Qué golazo de Cerecero de fuera del área! ¡Ay, ay! ay! No le alcanzó a tocar el portero. Ya se empató este partido. Está empatado. ¡Cerecero la tiene! Aquí se la da, le siento tocar adelante, Chatón. El chatón la tiene, se la toca a Serie cero. ¿Qué hace? ¿Nos vamos por la banda? No, otro recorte, te dejo un recuerdo. Ahí está tu cadera. ¡Ah! Otra vez de fuera del área. Otra vez de fuera del área. Toma nota, Muriño. Toma nota, por favor. Llámale. Llámale por teléfono y piojo. No lo olvides. No lo olvides, a Serie Cero. ¡Qué golazo! ¡Está poniendo a México 2 a 1 arriba en este partido! Ya estamos en el segundo tiempo Un partido de Cerecero muy bueno Se la da el chatón Enríquez Estos se llevan bien fuera de la cancha Se van al antro ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué pase de Cerecero! Para que el chatón El chatón Enríquez meta el 3 a 1 El 3 a 1 Miren el pase delicado Suave Ahí te la dejo ¡Papá! Ya es el minuto 84 Se está acabando el partido La tiene Cerecero ¡Ay! ¡Ay! Con permiso con permiso me saludas a Chespirito Ahí la tiene Cerecero la pasa La tiene Ángel Reina Este que no ayuda en América Que nadie lo quiere ¡Qué rebelde! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Otra vez un toque suave de Cerecero lo deja solo ¡Pleno! ¡Y qué golazo! ¡Qué buena definición! México 4-1 le da la vuelta a Nueva Zelanda lo que parecía un infierno Se convierte en el cielo y las estrellas Se acaba el partido Dos pases a gol Dos goles fuera del área este hombre, este hombre es espléndido Y sí, jugador del partido, 9.6 de calificación Lo que le merece, uy, uy, uy, uy, escalar cuatro posiciones en la lista de Miguel Herrera Y espero que le alcance a cero porque está dando unos grandes partidos Y está demostrando que quiere estar en la Copa del Mundo, en las eliminatorias Que quiere jugar para su país, es lo que está demostrando Ya lo que venga después, eso, eso será lo que tiene que ser Y bueno amigos, esto ha sido todo por este capítulo número 2 de Captain Your Country Cerecero le está yendo súper bien y todo pinta para que jueguen las eliminatorias para México. Nos vemos en el próximo capítulo y recuérdenlo, pegándolo de fuera del área, FIFA la vida.